En un examen, un profesor pidió a sus alumnos, ponme un ejemplo de riesgo. Y la respuesta de este alumno es simplemente genial. Y es que simplemente podía haber respondido que es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. Pero esto solo significaría que has memorizado la definición de la palabra riesgo. En cambio, el alumno dio una respuesta que demostraba que había entendido el concepto de riesgo. Y como respuesta a esta pregunta, ponme un ejemplo de riesgo, respondió simplemente esto. En Interesante hablamos mucho de creatividad. Y esto es un ejemplo perfecto de pensamiento lateral.